Hola, ¿qué tal? Soy Wilton Martínez. En este video te voy a enseñar a cómo resetear la emisora ESON SON L3110 el error de almohadilla. Listo, vamos en este caso vamos a usar el Windows 11 para ver si se puede o no resetear. Listo, ahora en la descripción te doy el link para que descargue el programa o para que me contacte para enviarte el link a tu correo electrónico. Listo, ok. Primero descarga el programa, perfecto, ya está descargado. Segundo, eh, de haber la impresora de estar conectada al cable USB importante con sistema Windows, preferiblemente el 11, el 7 o el, el 8. El 11 pues está en prueba y es lo que vamos a hacer ahora, ¿listo? Abrimos el programa, vale, y de el programa, damos clic en select, en puerto, elegimos la impresora, debe estar compatible, es la misma, importante. Eh, debe ser el mismo modelo y mi impresora vale clic ok clic en particular abajo donde dice Waste y COUNTER que es el freceteador damos clic ok leamos MAIN y planner que son los contadores principal y secundario CLEAN jet, para leer el contador si okay, no sino lee el 100% hasta ahí vamos bien Reconoce la impresora, lee el programa Vamos a decir, resetea con Windows 11 Damos clic en inicialice, inicialice o resetear Aceptar Esperamos y si sí, señor, se ha reseteado Significa que en Windows 11 es compatible el rcl 31 Listo. Si te gustó el vídeo dale clic en me gusta Clic en compartir, clic en la campanita para que me siga en más vídeos como este Talogulto Martínez de Rasetoky.com